Hola y bienvenidos a la Academia Power BI, soy el maestro Luis Renato, el tema de hoy es el impacto económico total de Microsoft en Power BI, gracias por estar aquí, iniciamos. Academia Power BI, el poder de los datos, Business Intelligence. Descubra cómo las organizaciones crearon culturas basadas en datos y vieron el retorno de inversión del 366% en tres años con inteligencia comercial a través de Power BI. En este estudio encargado por Forest Consulting, 63 empresas informaron mejores análisis desde que se cambiaron a Power BI. Conozca cómo estas organizaciones usaron Power BI para capturar beneficios empresariales tangibles como... Un aumento del 2.5% en los ingresos operativos. Cotizaciones de soluciones en un 22.6% más rápido. Reducir el tiempo de comercialización de 18 meses a 10 meses por nuevos productos y servicios. Ahorro de 125 horas por usuario de Power BI por año a través de Adoptos servicio Reducción del esfuerzo de equipos de análisis centralizado en un 42%. Obtén tu certificado de reconocimiento en Power BI con Academia Power BI. Soy el maestro Luis Granados. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.